de canciones explota en mi cabeza como palomas blancas que giran a mi alrededor sabes muy bien que esta es mi naturaleza vivir dentro del aire de esta canción Bajar a tierra firme, no te das cuenta que tiene más luz que el sol Y tú, trataste que me olvide, pero crecen versos en mi boca desde el corazón La mecánica del alma al aire de esta canción, pero yo te digo que no, que me acompaña la mecánica. De una habitación Crece el humo de la hierba La melodía de una canción Déjame gritar Que salga esta desazón Que acabe con esos monstruos Que me roban la razón Que me roban la razón Y tú